¿Cómo están todos mis bikers? Espero que estén bien, yo estoy bien, yo estoy la raja Y el día de hoy creo que vamos a hablar sobre la CBR Los dos años que llevo ya, más de dos años, más de dos años ya que llevo manejando la moto Esta hermosa bonito para mí es increíble, es una moto genial Independientemente de que la hice mierda en un video Se lo voy a dejar por ahí eh, bueno, en ese video hablé muchas cosas malas de la moto, también hay un video en el que hablé muchas cosas buenas eh, Pero bueno, con el tiempo, con el tiempo, ya llevo dos años y medio, creo, a aprox, con esta moto ¿Qué pasa con esta moto? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos dos años y medio pelado con esta moto? ¿La sigues amando? ¿Sigue siendo la misma hermosa, flamante y hermosa CBR? Sí lo sigue siendo, por lo menos mecánicamente, estéticamente no tanto, uno, soy muy malo para lavar la moto, dos, he tenido unas cuatro caídas en ella, no, perdón, una, dos, tres, tres caídas en ella, aquí tengo una, una medallita, una medallita muy hermosa que me dejó una señora, que posterior al choque, me empezó a filtrar un poquitín de aceite por el ojo de wey, o el ojo de poe, no. <risa> oh. O el ojo, como, bueno, como lo quieran llamar, el visor donde se ve el aceite, el nivel del aceite Se perdía aceite por ahí y cualquier pérdida de aceite no es recomendable en ninguna máquina Fue ya regularizado ¿sabes? Y esa cuestión ni siquiera fue por el uso, sino que fue por el puto choque de esa puta señora Que me chocó porque la hueá la evaporaba y la pendiente de otra hueá Y me chocó Y me botó La otra falla que tengo, porque la sigo teniendo yo creo que el problema de esta moto, no del modelo porque he consultado a varias personas que tienen la moto y no les pasa pues, weón cuando la mandé a revisar la última mantención full que le hice a la moto revisaron todo, la batería, control, o sea, motor de partida puta, regularon válvula, weón, todo y aún así quedó con el mismo problema hay ocasiones que la moto no me parte cuando le doy el toque weón es solamente en la mañana en pocas palabras cuando la moto está fría hay algunas teorías de la NASA que dicen que, que puede ser benzina con agua y que probablemente ahí hay algún problema con el paso de la benzina Otros me dicen que puede ser la bomba directamente, la bomba de benzina que si llegaste a ser la bomba de benzina ¡Oh papito! ¡Oh papito! Ahí tendré algún problema eh, porque es cara la wea no, no creo que sea el problema y espero que no sea el problema tampoco esos han sido los dos problemas que he tenido mecánicamente con la moto o eléctricamente, porque no sé, en el tema del, del botón de partida, no sé cuál, cuál es el problema. Que ese es un gran tema que le pasa a muchas motos, weón. Con las vibraciones se van soltando. De hecho, yo hago un reapriete eh, preventivo una vez al mes. Y rara vez, rara vez he encontrado un perno suelto. A lo más, la bomba de... La bomba del líquido de freno. Y de repente, algo suelto. Pero tampoco es que estén así como la guay casi por caerse. Bueno, es increíble. Eh, tengo que decir que la moto, por problemas de vibración y es que me suelten los pernos, pff, cero. La moto, para los casi 43.000 que tiene en los dos años y medio, yo creo weón, que se sacó un 7 esta moto. Con respecto al resto de la gama, eh, exceptuando la R3, puta, creo que es la mejor moto. Weón. Colocaría la R3 arriba y la CBR abajo, segundo lugar. En estos dos años y medio que hemos estado acá con la CBRcita... ¿Qué cosas le he cambiado? La otra vez me preguntaron por Instagram. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, como Pelado nuf. Ahí de repente hago preguntitas. Estoy dos horas, dos horas respondiendo, tres horas respondiendo mensajes así como las preguntas que me hacen. Pero bacán, we, la raja. Me encanta que me hagan preguntas. Yo trato de responder siempre con sinceridad. We. ¿Qué le he cambiado a la CBR? Lo primero que le cambié fue después del choque: ¡Pum! Semi-manillares. Semi manillares Semideportivos Semi semi Se los cambié después del choque Porque cuando me chocaron Y me arrastré Uno El manillar derecho Se me dobló Entonces Fui a Honda eh, Revisé Disculpe Cuánto salen los semi manillares me, lo, me podría dar ese precio Me los podría cotizar ¿Y saben cuál fue la respuesta? ¡Pum! 60 lucas en el hocico Por cada uno Por si acaso O sea eran 120 lucas No Muchas gracias Se lo agradezco eh, También ¿Qué perdí para el choque? Este espejito salió volando Bueno Estos son los originales Los que tengo hoy Uy, tú te preguntas, pero salió volando. Me estás diciendo que salió volando, sí. Pero salió volando de aquí de cuajo. Se rompió el perno. El, de hecho, acá abajo no sé si se logra apreciar, pero acá abajo tiene unos raspones más o menos. Me compré unos por AliExpress, los cuales bueno encontré la zorra porque son exactamente iguales. La única diferencia es que son un poco más largos, lo cual amé porque me gustan más que estos los originales. El espejo es un poquito más pequeño, pero es la misma forma. Yo me encanta, a mí me encanta que los espejos sean un poco más largos ¿Por qué? Porque tengo mejor visión para atrás wey. ¿Qué otra cosita le hemos cambiado a la CBR? Los neumáticos Los neumáticos más o menos tienen ya unos 2.000 kilómetros creo Si es que la memoria no me falla ¿Qué le coloqué al final? Le coloqué unos GPR 300 atrás y le coloqué uno Alfa 13 adelante Peladito, ¿por qué son diferentes? Porque cuando lo fui a colocar no tenían dos GPRs Así que todo el mundo está colocando esos neumáticos Están agotados en todos lados Pregunté en muchos lados y en todos lados agotados, agotados, agotados Lo utilizan mucho los Alfa 13 para pista Onda weones pro player Hueones pro en la pista weones que tocan rodillas, no como yo Me lo recomendaron, me dijeron weón estos son las zorras Vos dale, yo dije, compadre, hágale y se los coloqué La primera modificación que le hice fue sacarle la cola Que era un tapabarro que llegaba hasta acá abajo Que valía corneta, no me gustaba y nunca me gustó Y aún así me sigue no gustando la cola de la moto Pero, bueno, es la que hay Esta wea es una mierda Literal, es feo No he encontrado nada, nada bonito Que me llame la atención Para poder cambiar esa mierda Algún día lo cambiaré, estoy seguro Y a ti también, conche A ti también te cambiaré bueno, ¿qué otro cambio le hemos hecho? Bueno, las la lucecitas, estas luces las intermitentes de los costados que eran un palito para afuera, que cuando me caí en el video de la... Cuando me caí en el video de... ¿En qué video fue que me caí? Mierda. Oye, la edad está haciendo lo suyo, weón. ¿eh? ¿En qué video me caí, hermano? Pues estoy guatón, hermano. Estoy gordito. Ah, bueno, en el track day de, de onda, Ahí fue donde me caí y rompí el, um, esta lucecita, la intermitente del lado derecho. Ahí está. Ya fue cuando compré estos que la verdad me, me gustan mucho. Aunque oh, lo encuentro un poquito grande, pero bueno, eh, porque los otros pequeñitos que habían eran demasiado pequeñitos. Creo que me quedan dos cosas más que me acuerde. El filtro de aire viejo. Filtro de aire, lo mejor que pude haber hecho cambiándola a la moto, fue lo mejor. Lo único sí, hermano, que tenéis que tener claro de que si vaya a colocarle un filtro de aire de alto flujo, eh, te va a gastar más benzina la moto. Por la simple razón que les voy a explicar ahora. Al ingresar más aire al motor, la inyección electrónica al recibir esa señal de que está entrando más aire, inyecta más benzina. ¿Y esto qué hace? Que la explosión sea mucho más fuerte. Eso le da más potencia al motor. Pelado, ¿andáis más rápido? No. Pero la respuesta del motor es mucho mejor a como estaba antes. No sé si sea yo el indicado para hacerles un video sobre eso. Eh, y la última cosa que le cambié ya a la motito en estos dos años y medio. Son las pastillas de freno. Se las cambié hace poco. Gracias al Martín, gracias al Franquito, gracias... a. A, a mi hermoso Kikin, a Kikin Kun eh, ¿Quién más está? El Choro Gio También, gra cabrón, gracias Juan por apañarme ese día Por ayudarme a cambiar las pastillas y cambiar el líquido de freno Que era lo que, lo que yo más problema tenía cambié, la, cambié las pastillas por unas pastillas sinterizadas Marca EBC Weón, Son En pocas palabras, la marca EBC es como las Brembo pero una categoría un poquito más baja Las Brembo son como las top de línea Las estuve buscando, no las encontré Están en todos lados, agotadas las weas Así que, bueno, investigando, investigando, investigando Había llegado a las EBC Y justo, justo, justo cuando fui a comprar las pastillas El loco me dice, sé que no me quedan Brembo Pero tengo las EBC También son sinteriza Y yo, hermano, pum, hágale pues Las compramos, no son tan caras Y... De hecho, están al mismo valor de las Brembo Y son, de hecho son más baratas que las pastillas originales wean, Y son mejores Así que, y, o sea, yo creo que podríamos hacer el video de las pastillas wean, Porque hay harta información ahí Que yo creo que deberían saber ustedes wean. Estas son como las grandes la, Las grandes modificaciones que he hecho Porque por ejemplo, las pastillas ya no son las originales Bueno, la cadena tampoco, pero para qué vamos a estar hablando de la cadena Bueno, o sea, creo que es una rellina eh, Ok, buena marca, bien, bacán, dale Creo que no me dejé nada en el tintero con respecto a los cambios que le he hecho a la moto, no le he hecho más cambios. He aprendido mucho este año 2020 con la moto. He aprendido muchísimo. Me ha interiorizado un poco más en este tema de, la, de, de todo lo que es la moto. Bro. De hecho, incluso estoy averiguando cómo hacer, o sea, no cómo hacer, sino que hacer un curso de mecánica básica media. ¿Para qué? Puta, para aprender de la moto, pues bueno. Capaz que termine después colocando un taller. ¿Quién sabe? Tengo ganas de seguir aprendiendo. Mi motito, la CBR300R. La cual me ha dado alegría. Me ha dado tristezas. Que me duele de repente verla así. Algún día te arreglaré, bebé. y tu moto, pelado? Después de dos años y medio. ¿La cambiaría, pelado?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 No bro, no la cambiaría A excepción de que fuese La CBR600 Ahí sí la cambiaría Bueno, ya despidiendo el video eh, Quiero agradecer el apoyo De todas las personas que han estado detrás eh, Agradecer a las personas que me ven Agradecer a las personas que me han apañado Agradecer a las personas que en algún minuto todo, ay, Agradecer a las personas que en algún minuto donaron bueno, ag les agradezco Caleta todo el apoyo que me han brindado voy a tratar de mejorar los tiempos voy a tratar de... de hacer más videos se los prometo pero por lo menos les voy a tratar de dejar uno mensual así que eso pues, chicos, los dejo no sin antes recordarles que pueden suscribirse es totalmente gratis pueden seguirme en Instagram, Facebook como pelado no eh, creo que eso ya lo saben y si quieren dejarme algún comentario, alguna palabrita, ahí siempre va a estar la caja de comentarios para que puedan decir lo que quieran. Siempre con respeto, porque los weones respetuosos los baneo al toque del canal. Así que se pueden joder los weones que solamente tiran mierda y nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.